3 Voy a jugar esto Pues no me lo voy a pasar bueno, hoy No, no va a ser como Black Blizzard, pero... Pero... Voy a tratar de hacer lo mejor posible ¿Qué hagas ASMR? Tener... El extraño el otro micrófono que tenía, era súper... Haz uno Tomo agua, a ver, voy a tomar agua Agua ¿Pero ahorita? Aquí es esto, es algo así Está chupando, ay bueno Es que, es que esto lo jugué hace años Pero no, oh, nunca me lo aprendí bien Practicar esto está, es imposible Una, por los objetos Dos, porque no veo nada Y tres, porque se buguea Esto siento que no va a durar mucho Como Black Lives Matter, pero al mismo tiempo Siento que me voy a tardar un poco más En agarrar como consistencia aquí El pedo es el final, todo lo demás Está Carlos, perfecto, Carlos. Por... Oh. Daniel, y, morir Daniel, ahí, ya, y morir ahí, y morir ahí va a ser la cosa más triste, güey, de la historia, no, pasa, pasa, pasa, morir ahí va a ser la cosa más triste de la vida Una con full detail, quiero ver cómo, cómo, cómo es, una pinche. a ver, en corto, en corto Ya te digo Ay. Es que me da mucho largo, güey Voy a hacer el vino, yo te digo que le pasas en cuatro streams o dos, yo igual Yo, yo digo que entre 2 y 4 streams Pero no creo que me cueste más que BlackBriza ¿Por qué murió tu micro? Ah, es que el mic, el mic que tenía estaba muy raro, güey A veces funcionaba, a veces se... Apagaba de la nada, literalmente estaba muy raro el micrófono. Porque, o sea, yo tuve un tiempo cuando lo compré, lo tenía en mi. en mi otra compu, lo conecté, era una Mac. Pero cuando fui a la casa de los gemelos a hacer un stream por primera vez en una PC ya normal, un streamer, se descompuso y ya no sumó. Ay, no, ya no voy a ir. No. No No, no, no, no, no, no. Cuenta, güey. Uf, uf, uf, uf, sí, pero relloso, en parte ¿sí? es su culpa, güey. ¿sí? Ah, pero ahí está así, para que le he la cibre, cuenta, güey. Sí, o sea, también. Güey, el Charly ni está hablando, cierralo. Yo estoy aquí, yo estoy hablando, güey. Güey, Charly sí está hablando, güey, cállate, si te callaras. no estoy hablando! ¡Porque no estás hablando! Quiero llorar. Quiero llorar. No se perdone. No sé, perdón. No sé, perdón. Ok. Oh, es okay. esto o sea, con sencillo tu novia esto? de lo que haces con la c***. ¡Oh! oh están ¿qué? quemando en unos y en otros en stream. ¿Con cuántos espectadores? No sé, creo que éramos nueve. Ah, mira, somos el número mágico. ¿Segura? Uy, el el que termina con S. ¡Eh, Juan! <ríe> <ríe> no Ay, la mamá no le creen. <ríe> <ríe> <los> <ríe> ¿Es justo lo que ¡No se viene? Es que no debías que decir y la... <ríe> No esté llorando Sabes que a morir en el huevo? Ya era muy llovio, por eso ni siquiera reaccioné A mí me cae re bien ese perro Pues será 67 por 2 No okay. way, ya, ya volví, ya volví. No, no, no, no. Voy a ver tu directo a 160p. A ver qué pedo. No, güey, no, no hagas eso. ¡Ay, mierda! Ah, oh. ¡Güey, ¿Cómo te mueres ahí? Pues ahorita ya no lo copiamos. Ay, güey. ¿Por qué me morí ahí? ¡Maldia se desilenció! No, es que ya casi ganaba. ¡Wey! ¡93%, wey! ¡No puedo! ¡Joder! <risa> Ay, Ay. Y mi hermano está aquí atrás. <risa> se sacó de... <risa> Juega Nintendo, Nintendo. eh, bro. No ah, se lo Espérenme, Andito. Adiós. Okay. Corre, ve a, a cagar. ¡Qué a cagar. Que Es Ah, La foto de tal güey, y lo encuentra y es como de. Uh, ¿Cómo, ¿Cómo esto? La. No. Estoy foto revisando. Foto, este. Uh, contexto, uh, uh, véalo, está hecho. Go? ¿El ¿El segundo no? intento que juego después de un año ¿Qué ¿Se lo fluquea, dice? Tenemos que ir jugando, Eric Bueno ¿Dónde estoy jugando? Es una pequeña brocha No se acule, el... no sé No puede Uy. ser, güey No sí. puede ser, güey ¿Qué pasó? También. <risa> <risa> <risa> ¿Estás bien? Okay. Chale, ese foller se murió, que pedo? Ok, güey. Me pidieron juego ¿Qué un qué? nivel y me lo pasé en un intento. Bueno, en tres, güey. What the fuck? <risa> What the fuck? Güey, los bellitos de Charlie <risa> son <risa> una, una pinche joya Pincha, güey. Míralo, eh. Dolor... Eso costó más de lo que pensé, güey. Eso costó más de lo que pensé. Eso costó mucho más de lo que pensé. Ah, Así todo, güey. Sí, Ya te dije que se sí, podía. Eh, ya viste. Ya. Ya está. Vamos a contar intentos. A ver. Calculadora. Saca calculadora, burri. 3108. Más, más, más, más, 3 más. 3772. Más. Mil setecientos veintiocho Ocho mil seiscientos ocho Listo